estar todos en sus casas. Yo estoy bien, yo estoy en la raja, estoy con mi cafecito con leche, no te sé, no te sé, no el nubbiker biker. Hoy ya tenemos una invitadita Estoy hablando con ella justamente ahora. Eh, hoy día, a diferencia del último directo, ya tenemos una invitada. Sí, sí, sí, Tenemos una invitada con la cual vamos a estar conversando en un ratito. Noté que hay mucha presencia femenina y yo sé por qué es. <ríe> Son las motoqueras chilenas, hermano. Del grupo motoque... Motora... no Motoqueras Chilenas. Motoqueras Chilenas. Corríjame, por favor. Bueno, ya están acá por eso. Ya están acá por eso. Están apañando a su compañera, que saben? Salud por eso. Eh, vamos a estar conversando con ella que tuvo un pequeño percance bueno no pequeño pero tuvo un percance no le voy a adelantar mucho casi con su máquina con su cvr eh, 300 y vamos a estar hablando con ella que nos va a contar su experiencia su problema que tuvo y todo esto a raíz de que el tema de ah pues, bueno, no voy a adelantar nada no voy a adelantar nada vamos a dejar que ella hable que ella nos cuente Mucha presencia femenina, fuck, yeah, amén. normalmente somos puros hombros y ya. Nada de jotear, cabros, nada de jotear. El primero que jotea, cabros, me aviso al lo Pero vamos a hacer la pequeña introducción. Ella es Leslie del grupo Doqueras Chilenas. Y hace un par de días atrás yo estuve en un live del profe Francisco Verdugo. No sé si algunos lo conocen, probablemente lo habrán visto en el canal de Motomundi TV. Hace unos reviews, pero... Reviews que no hago yo. <risa> bueno, está en un, en un... en un live del. Y mencionó un... o sea, yo le comenté porque yo lo conozco todo el tema. Y me, me mandó unos saludos y me dice, oh, ya ¿sabes que vimos un video tuyo? Una alumna mía tuvo un problema con la CBR. Y justamente Leslie me después me habló, me habló, o sea, me, me mandó un mensaje, me escribió en un, en un comentario del video de la CBR en el último live que hice en el resumen. Y me pareció excelente que ella nos explicara qué fue lo que le pasó. Bueno, uno, para saber qué, qué hizo ante el problema que tuvo. Y, y dos, yo creo que le va a servir mucho a la gente que tiene su CBR 300 en casa y que le, le pueda servir como experiencia que a ella le sucedió para a lo mejor hacer lo mismo o ya tener un pequeño camino por donde caminar de alguna forma y, y pueda, pueda llegar a buen puerto si es que le llega a suceder algo vamos a pasar con Lely porque tiene pura cara de aburrida en el, en el Discord <risa> está con una cara aburrida y como que ya, ¿a qué hora salgo? mira, se me arrancó <risa> no sé dónde se me fue Vamos a esperar a que vuelva porque no, no la estoy viendo ahora en pantalla. ¿Aló? Ahí me escuchas. Sí, perfecto. Uy, qué costó. <risa> qué costó. Yo la verdad es que soy súper mala para estas cuestiones de la tecnología, así que sorry, pero me costó un montón. ¿Cómo estás? Eh, triste. <risa> Mira, bien por una parte contenta, eh, porque hoy día estoy de cumpleaños uh, me cagaste, porque yo quería decir eso Yo iba a decir, justo y yo, era así, era, era así, era como, y justo iba a decir, tenías que haberme dicho, estoy bien Y yo, ¿ustedes sabían que ya. él estaba de cumpleaños? O sea, justo yo la casualidad de que hoy día estaba de cumpleaños Así que, puta, bacán igual, sí. me alegro mucho que... Espero que haya sido un buen día junto a los tuyos, junto a tu familia, junto a tu ser más cercano, me imagino Con toda esta cuestión de la cuarentena me imagino que estáis con la familia sí. nomás pues. eh, eh, A todo esto a mí no me importa decir mi edad, yo soy súper orgullosa de decir que cumplí 38 años Porque es, eh, puedo parecer de, 30, de 38 pero mi alma es como una niñita de 15, porque soy súper pendeja pues Pero mí... feliz, contenta a mí, a mí me pasa más o menos lo mismo, ¿eh? yo tengo 18 años, pero me siento como de 15. <risa> no, igual, yo me siento una pendeja, así que no, feliz, contenta, eh, súper agradecida de todas las muestras de cariño, sobre todo del grupo que amo, que quiero, que adoro, que son mis motoqueras chilenas, que las adoro. No, sabéis que la verdad que yo acepté eh, en realidad hablar sobre este tema, porque creo que es algo que le va a servir a muchas personas que eh, son amantes de las motos, que tienen sus motos y, y que muchas veces somos totalmente inexpertos en lo que es mecánica, entonces yo creo que mi experiencia le va a servir a muchas personas y yo creo que si lo quise hablar fue porque eh, es muy bueno que la gente sepa eh, lo que pasa de repente con sus motos, porque uno dice chuta una moto nueva no te puede fallar, sí. Sí, te puede fallar. Y yo soy testigo de que te puede fallar y puedes quedar tirado en plena carretera. <risa> ¡Sí, te puede fallar! ¡Sí! <risa> Ellie, la pantalla es suya. Yo ahora me, no, voy a, me voy a dar una vuelta y cuando vuelva. <risa> Oye, oh, si sí, pues, soy entretenida, para que te historia. No, no, sí. Este es como el ruti, no, sí. cuéntate historia. No, sí, de, de todas formas, igual probablemente te interrumpa de, de entre, entre medio y te vaya haciendo un par de consultas a lo mejor de algo en específico. Sí, no, o sea. está bien. Mira, les comento, yo en octubre del año pasado me compré mi moto, una CBR300, igual a la tuya negrita. Es la, linda, roja es la más linda. Es la más linda. Pero yo las rayitas rojas te las tengo fucsia. y las ve. Entonces, es mi Luli. Ella se llama Luli. Me encanta el rosado y yo siempre he dicho, siempre de huevona. Entonces, por eso yo me pongo Luli. ¿Cómo, y cómo? mi moto también. De nuevo, de nuevo, ¿cómo Siempre eso? de huevona. ¿Por qué? Siempre de hueona. ¿Por qué? Porque las Lulis somos así como tontitas, pero no somos nada tan tontitas, somos súper inteligentes. Ah, pero hay, hay un Y aparte hay un que viejo me encanta dicho... el rosado. Dice hay como un dicho. Es mejor que de hueá, algo así. Exacto, muy bien dicho. Sí. Bueno, yo partí, en realidad yo hace mucho hace muy poco tiempo llevo andando en moto. Amo las motos, todavía me han gustado, pero la verdad es que nunca se me había dado la posibilidad. Yo partí con una, una SL200, una que wey. Eh, aprendí a manejar por YouTube. <risa> eh, a todo? las dos semanas de tener... Sí, es, es impresionante. Yo amo YouTube. A las dos semanas saqué mi licencia, pucha, fui mi primer track day Pancho Verdugo, que lo adoro. Panchito, hartos besitos, hartos cariños, lo adoro Panchito porque ha sido un 7 conmigo. Eh, aparte de ser un buen instructor y de enseñarte muchas cosas que te sirven en, en el manejo de la moto, me ayudó mucho y siempre me ha sacado de mi duda con respecto a temas de moto. Resulta que efectivamente llegué de mi track day y a las dos semanas eh, obtuve mi CBR 300 yo en realidad que estaba todo el mundo con el tema de la R3, la R3, pero encuentro que es una moto que está muy sobrevalorada. Es muy larga la moto, pero una moto que es muy caro para lo que te entrega. Entonces opté por mi CBR 300 feliz con mi mona. Fui a dos pack days con ella, con el Pancho Verdugo, porque llevo tres pack days con él. Y resulta que un día he eh, decidido viajar, porque yo dejo constantemente a Rancagua, al cementerio de Olivar a ver a mi papá. Y de vuelta, yo noté que mi moto perdía eh, potencia. Y al perder potencia, yo me di cuenta en mi panel que cuando yo iba a 110, 105 aproximadamente, las revoluciones son de 7.000, mi moto de repente, pum, una aceleración a 10.000 de revolución. y era te subió de revoluciones años. de la nada? De la nada, o sea, disparaba la aguja así, pero como loco. Y aparte, yo, pucha, imagínate en una moto, ¿para qué andamos con cosas? Nosotros en la carretera no andamos 100, no andamos 80, 120, 135, 140 es lo que Canva nosotros 70. agarramos la moto en carretera. Sí, ¿para qué? Cuando, tratamos de sacarle lo que más podamos, aunque vamos cagados al mío, pero lo hacemos igual, ¿cachai? Sí. Por lo menos un trayecto de dos kilómetros lo hacemos y resulta que dentro de un momento en que quise adelantar un camión sentí que mi moto empezó como a chuparse yo le trataba de dar potencia, acelerar las revoluciones pero la moto no agarraba de velocidad y el panel seguía aumentando como a 120 y no iba a 120, iba a como a 100 y yo empiezo a adelantar el vehículo en mi pista izquierda y empiezo a meter chala la moto 110, 115, 120. Y cuando voy pasando al vehículo, yo siento que la moto eh, pega como un tirón muy fuerte. Menos mal que por el viento lleva como eh, muy a caballo de la moto, muy agarrada, así como el pancho no enseñaba con las piernas bien firme en el estanque eh, para estar atento en caso de frenado, en caso de que se te cruce alguien y todo. Eh, cuando yo me cambio la pista derecha, me tiro un tirón y yo alcanzo a firmarme con las piernas se me tanca la rueda delantera la rueda trasera como que empieza a patinar la moto y de repente siento un sonido como una explosión y pensé que se me había reventado un neumático y siento un boom una cosa así como y el motor pum se apaga en ese momento yo debo reconocer que la vi súper peluda porque yo pensé que una que pucha, iba muchos vehículos eh, camiones a 120 km por hora, auto a 145 km por hora fácil, Bajado y cabe. yo bajaba más la velocidad y no podía estabilizar la moto porque no me podía tirar a la orilla. Resulta que logré, entre embriague, embriague, embriague, embriague, logré eh, destrabar como los, lo, lo, la, la rueda de la moto y me tiré a la orilla, terrible urgía, me bajé pálida. juro que cuando me bajé de la moto lo primero que pensé fue en... Todas las veces que el Pancho, yo lo he ido, que el Pancho, aprieta bien las piernas, eso, sí, mamá, que no así, que la moto, que te reta, que tú decís, oye, ¿qué hace este hueón retándome? Pero de verdad, <ríe> que en el fondo yo me bajé la moto y fue como, oye Pancho, así al aire te lo agradezco, porque de verdad que me subió mucho, mucho el tag de el frenado de emergencia, que en el frenado de emergencia él te enseña mucho la postura de la moto. Y yo creo que haberme sacado la cresta es súper es muy fácil. No hubiese caído un raspón, uno, pero el tema es los vehículos que iban a alta velocidad. O sea, un vehículo no iba a alcanzar a frenar, hubiese pasado por arriba mío, cagado la risa. Y no tan solo uno, varios. Entonces, ese era el peligro mayor que yo tuve en la moto. Hacen raspan la rodilla en el piso tomando curva. Uh -huh. Y te juro que ellos cuando fueron a tracter conmigo con el pancho, quedaron sorprendidos porque se dieron cuenta que independiente de los años de manejo que tenían, los estaban a tener haciendo malas ¿no? técnicas sí. porque había muchas técnicas que tenían malas Exacto. y esas técnicas te pueden salvar tu vida entonces no miremos así como ay si es la raja andar en moto puta yo creo que cualquier persona que toca rodilla ay una curva y que la toma bien y que mientras más inclinación tengáis en la moto ay se sienten bacán pero Andar en moto no solamente significa tener que estar arrastrando tu rodilla en el piso, andar en moto significa que tú sepas, tena, ten, sepas frenar, sepas cómo reaccionar, porque cualquier persona puede tomar una curva, sí, tomar una curva a lo mejor no es tan difícil, depende de la velocidad que la tome, pero un frenado y poder controlar tu moto, yo creo que es lo principal que tú debes aprender cuando tú manejas moto y la gente no lo toma en serio y de verdad que a mí me salvó la vida. En la carretera habían camiones a 130 kilómetros por hora. Oye, ojo, que panchito. Él fue el que me mandó tu, tu página de YouTube y me dijo, lee vea el pelado NUM. que el pelado NUM habla de la CBR300, para que más o menos te vayas guiando lo que pueda haberle pasado a tu moto. Para allá pa quería, pa quería llegar, para allá quería llegar. Sí, porque cuando yo vi el directo que hizo el Pancho, estaba viendo el, creo que estaba hablando de técnicas de frenado. Y sí. yo le hice una pregunta, y el Pancho me saludó de todo el tema y, y, y dice, oh, yo tengo una alumna que le tuvo un problema con la CBR y tus videos la ayudaron y era cuestión. Yo que, yo qué cachú, qué cachú. Y después, justo, sí, no sé, creo que fui, fue al rato o fue el mismo día, no recuerdo. Eh, eh, vi tu comentario. Yo dije, sí. ¿será, ¿será ella? Dije, ni es que te puse ahí onda eh, tú eres la. la... La alumna del Pancho y la cuestión, y me dijiste: Sí, sí, ya, ah, ya, yo dije, ya, espérate. Bueno, el tema es que el Pancho comentó algo desde de que habíais visto un video, que era el video del Ricol. Sí, del Ricol. Sí, Entiendo que se supone que, que es la, eh, que la rueda trasera se. Los... Creo que la CBR 2018-2019 tenían un problema. Sí. En el video explicaba yo bien ahí qué era cuál era el, el problema que tenía la moto. Pero el tema es que el, lo que provocaba este problema era muy muy posible, de hecho ahí decía, posible bloqueo de rueda. ¿Cachai? Posible bloqueo. Claro. ¿Cachai? Entonces, en sí. el caso de ah, la Lely, Leslie... sí, por eso. En el caso de la Leslie se bloqueó la rueda. ¿Cachai? Mm. Entonces, de hecho, yo con todo lo que ella comentó y toda la situación, yo dije, o sea, esto claramente es un posible eh, problema del ricolpo. Pelado, la moto tiene 5.200 kilómetros. Sí, Es po. una, moto, Nada. Nueva, Nada, una nueva. moto nueva. Es imposible que una moto nueva te haya fallado de tal manera. O sea, sí, bueno, yo no, so, sobre todo... Que cuando sobre todo siendo de una marca tan reconocida como e Honda, Claro, ¿cachai? es frustrante, es frustrante porque tú decís, chuta, ya me compré una moto, o sea, hice el esfuerzo para comprarme la moto, cachai, salís tranquila, eh, moto cero kilómetros y que quedéis tirado en plena carretera y en la situación en que yo quedé, menos mal que le tengo seguro, tuve que llamar a una grúa porque la moto no encendió durante hora y media. Pucha, llamé mil veces del mismo librito ¿Sí? que te entregan de ¿En la el... moto y toda sí? la cuestión, sí. Nunca me contestaron. Así que obligada a traerme. No, no me contestaron. ¿Tú fue obligué cuándo fue en noviembre? No, es... lo que me pasó ahora en la moto en la carretera fue la semana antes pasada. Ah, fue hace poco. Sí, sí, fue hace como dos semanas. La moto te la compraste eso? en noviembre. En noviembre me compré la moto. Ah, ahora todo. En canso. octubre, ya. perdón, el octubre. 9 de octubre. Ya. Ya. Y a ya. mí me pasó la semana antes pasada esto con la moto. Y resulta que mi primera mantención yo también la llevé a la concesionaria de Iberraza. ¿ver? Entonces el tipo me dijo, mira, Leli, este es un juego del embriague, y la cuestión, bla, bla, bla, porque está el embriague muy duro, listo. Ya, y te hicieron todo lo que tenían que hacer a la moto. La moto tenía 5.220 kilos de, de kilometraje. Y en los 6.000 yo la iba a llevar a hacerle el segun, la segunda mantención. Resulta que llamé por teléfono, nunca me contestaron, por lo tanto la moto yo la tuve que traer a mi casa, que yo iba cerca del Molto Alaba. Resulta que llegando a mi casa, llamo al número y me dicen ya, tráemela. Listo, voy cagada de miedo en la moto. Yo creo que con suerte iba a 60 kilómetros por hora, incluso menos, porque uno en la ciudad tiene un 50 kilómetros por ahí. Yo creo que iba mucho menos que los vehículos, que los vehículos me pasaban soplados. Llegué a la concesionaria y le explico a la persona lo que me había pasado en la moto. De partida, los tipos fue como que, ay, un poco más que. La culpable eres tú, porque manejáis nada. Eso porque... eso, pasa, eso pasa mucho. Sí, y lo peor de todo es que te hacen sentir... O sea, sobre todo, ¿sabéis que Me hay a disculpar, lo mejor voy a sonar como muy feminista, y yo no soy pana feminista. A hágale nomás, hágale soy nomás, igual, ¿eh? sí, aquí... Son... Pero es como, es como que, ah, vos sois la hueona, la mina, que se compra moto y no la sabe manejar, ¿cachai? Yeah. Y dejáis la cagada y después venía a reclamar lo que no tenéis bueno. que reclamar. Así prácticamente me miraron. Uh -huh. Y yo explicándole al tipo la situación... Terrible urgía de lo que me había pasado. Ah, ya, ya, ya. Y ni siquiera en el papel eh, anotó todo lo que yo le dije. Porque él anotó así como se le apagó el motor. Pero no puso que el motor se apagó cuando yo iba a prácticamente 120 kilómetros por hora. Eh, que se me trancaron lo, la, la rueda delantera y la trasera. No puso nada de eso. La dejé un día miércoles. Pasó jueves, viernes, sábado, domingo. Y me llaman el lunes pasado el lunes que pasó. Bueno, a todo esto el tipo eh, me llama el día lunes y me dice, ¿sabes qué? Eh, tu moto tiene problemas porque tiene un desgaste en el disco de embriague. Y yo, ¿desgaste en el disco de embriague? Pero ¿cómo una moto con 5200 kilómetros va a tener un desgaste en el disco de embriague? O sea, ni que estuviera manejando todo el día con el embriague apretado, entonces yo le digo a los chicos, bueno, me imagino que eh, me van a cubrir la garantía del disco de embriague, porque no considero que sea normal en una moto con tanto kilometraje, no es que onda, no cubre esto, y yo, bueno, entonces dame el número de dónde llamar, porque yo no te voy a pagar por algo si yo compré una cosa nueva, y resulta que no puede ser que me fallen tan poco tiempo. Por lo tanto, ustedes tienen que cubrir la falla de la moto, o sea, te creo que fuera la cuarta mantención y que la moto tuviera ese problema, ah. pero no a la segunda. Mandé tremendo correo el día lunes a la onda, pero resulta que parece que el problema de mi moto fue mucho más grave, porque el día, eh, si no me equivoco, fue el día miércoles, el día jueves, esta, me llama el tipo de la concesionaria y me dice, eh, Leslie, sí, ¿sabes que te llamo la concesionaria por tu moto? La moto tenía el pistón, con rayas, el pistón estaba rayado eh, al estar rayado el pistón dañó el cilindro de la moto botó aceite y más encima tiene el disco en viaje gastado entonces, ¿qué es lo que me dijo el tipo? te sacaste el premiado y yo, chuta, créeme que no es el premiado porque en el fondo eh, me estáis comentando de que yo compré una moto 0 kilómetros y la moto está mala Esto la o sea, estoy pagando exacto, y me dice, es que ¿sabéis que lo que pasa? debe ser una fatiga de material, eh, es el pistón que está rayado, le dije yo, porque es un pistón que debe ser malo, el cilindro que está malo, podrían haber provocado un tremendo accidente, le dije yo o sea, un tremendo accidente, yo en este momento le dije, no podría estar hablando contigo por teléfono, porque yo me hubiese sacado la cresta, pero el auto que me banca y encima mío le dije yo eh, ¿qué me responde por eso? y el tipo, no, sí la y ahí recién, pum Toda la gente que en el fondo me vio como la loca que viene aquí a reclamar el mal manejo de su moto, todos bajaron la revolución y en la forma en como el tipo se disculpaba, me dio a entender que el tema es mucho más grave. Ahora me dijo que mi moto me le iban a tener, me le iban a entregar en 90 días más cacha, Tres meses para entregarme mi moto. Se supone que un pistón y un cilindro y un disco de embriague. Pero no creo que sea eso. Yo creo que tiene que ver mucho más allá y tiene que ver con el motor. Porque no es normal que un motor se apague de esa manera con la, como se me apagó a mí en carretera. Y menos 120 kilómetros por hora. Y lo que le pasó a mi moto es mucho más grave de lo que ellos me lo contaron. Porque aparte que el tipo me de pidió demasiadas disculpas. Estaba como, pucha, disculpa, lo siento mucho lo que te pasó. Nosotros hablamos con Honda y Honda accedió a cambiarte todos los repuestos y gratis. Tú no vas a pagar ni uno y te vamos a entregar una moto sacada de fábrica. Mira, sabéis que si hay algo en que lo que fallamos mucho y me incluyo, es eh, el, en, el poco manejo mecánico de la moto. Y yo creo que ahí me hago una culpa súper grande, porque yo la verdad que nunca revisé Para mí me entregaron una moto, me la entregaron eh, para mí era nueva. Yo nunca pensé que iba a tener un problema de tal magnitud con la moto. Y hago me da culpa porque creo que uno debería saber de mecánica básica en lo que es una moto porque manejar una moto yo tengo licencia de vehículo y manejar una moto no es lo mismo que un auto ¿cachai? y las panas que tú puedes tener en la moto te pueden llevar a situaciones súper extremas en comparación a un vehículo sí, pues y hago me da culpa claro hago me da culpa por no saber eh, de mecánica en un momento pensé de que la culpable era yo del tema, ¿cachai? Ella dije, chuta, yo soy la culpable de lo que está pasando con la moto. Y resulta que la Eli, la administradora de la moto que era chilena, un y me dice, ¿sabes qué, Eli? Llama a Pancho. Y lo llamo, y ahí el Pancho me empezó como a guiar. ¿Sabes qué, Y ahí empecé como a entender un poco más de la mecánica de la moto, de lo que en esos momentos le estaba pasando a mi moto. Y ahí fue cuando me dijo, ¿sabéis qué? Toma, ve este video, me lo mandó por WhatsApp y todo el tema, ¿cachai? Entonces hago da culpa porque yo de verdad que de mecánica de moto sé lo básico, muy poco y... Eh, eh, con entender lo básico, como mencionáis tú, eh, ya podí mantener tu moto al día, ¿cachai? Ya las mantenciones claro. generales o las mantenciones, eh, digamos, más grandes, si tu economía te lo permite, eh, las podía hacer directamente en el, tu taller de confianza o en el taller de la marca ¿Cachai? claro pero sí, sí, sí o sí sí o sí y que a, ver, a tu moto hay que cambiarle el líquido de freno cada dos años eh, el culante dura dos años que no es necesario cambiarlo cada cuando se te pare el foto no no es necesario ¿Cachai? entonces hay gente que por ejemplo le gusta mucho meterle mano a la moto ¿Cachai? Le cambian el culo sí. en una vez al año o cada seis meses y, y estarle... Sí, eh, yo conozco a Eso de meterle tanta mano a la moto en algún punto también te termina perjudicando, pues, ¿cachai? Porque empezáis a desgastar sí. partes que están hechas para durarte dos años, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, ¿qué, ¿qué puede ser? Un perno X, un perno X de alguna parte de la moto, ¿cachai? Eh, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema del aceite, el cambio de aceite, que es pues, un cambio regular. Eh, no sé, pues, el cambio existe no tiene ninguna ciencia, pero si lo hacéis mal, puedes no. dejarla dejar la cagada, sí. Te puedes sí. pitear el Nosotros, cárter, sí. ¿cachai? Y muchas cosas, entonces Nosotros hay, hay en cosas grupo que de... hay que tener ojo. Y créeme que cuando yo quedé en pan en la carretera, eh, los niños que me fueron a acudir. Me preguntaron, ¿y le echó benzina a la moto? Pensando que mi pana era de benzina, entonces... Es que, o sea, yo, yo entiendo por qué te preguntaron eso, es que es muy común, aunque la gente no lo sí. crea, es muy común que vehículos queden en sí. pana en la carretera por benzina, muy común, más común sí. de lo que uno cree. Sí, ¿Sí? porque tengo entendido que la mantención en el fondo, o sea, la, eh, llevar la mantención, o sea, llevar la moto a la mantención de la marca es... Eh, en el fondo te este cubre lo que es motor en caso de... Sí, te, te, cubre, te garantía? cubre garantía... Sí, pero créeme que la gran mayoría de las veces pasa lo que te pasó a ti. Que llegan y te dicen, ¿sabes qué? No es el problema. El problema no es la moto. Que, y claro. lo, peor, lo peor de todo es que no tenéis cómo corroborar que efectivamente el problema es de la moto. En tu caso, en tu caso menos mal, eh, sí se sí hicieron cargo y sí no vaya a tener que pagar nada. ¿Sabéis por qué pasa eso? Porque, insisto, la gente, a todas las personas que, que, que, que estén escuchando, eh, hay que pelearla. Sí, o sea, sí, no sí, se verdad. dejen con que, ah, no, es que me dijeron esto. A mí me dijeron, es que tiene, me eh, gastan el disco de un viaje. Ya, lo van a cubrir ustedes. No, es que esto no lo cubre la garantía. Es que no me interesa, porque mi moto tiene 5.200 kilómetros. O sea, cúbremelo tú. Si yo te, te traigo una moto con sobre 10.000 kilómetros, listo. Yo me hago cargo porque sé que la responsable puede haber sido yo y no es seguro que a lo mejor haya sido yo, pero hay que pelearla, porque muchas veces la gente, bueno, no tener problema, o porque le entreguen la moto al tiro, ah, no, ya sabéis que más yo lo pago, o lo llevo a otro lado, y se arriesgan a cosas peores. Hay que tener paciencia, con el tema de las motos hay que tener paciencia, yo sé que me voy a tener que bancar tres meses sin mi luli, ¿cachai? y la estoy sufriendo, ya estoy llorando, pero prefiero esperar, porque eh, cuando me la entreguen, Estoy segura que me están obligados a entregarme un producto, pero al mil. Porque a la hora que me vuelva a pasar lo mismo, es una demanda lista. O sea, yo a mí no me va a pasar Es una demanda la moto. que tenés que ganada si, te, si te vuelvo a pasar. Ella, pero como le pasó a ella, le puede pasar a cualquiera en cualquier moto. Exacto. No, no es porque sea Honda. Te puede pasar no. en una Yamaha, puede pasar en una Triumph, puede pasar en una, no sé, en una BMW. ¿Cachai? Le puede pasar en cualquiera en cualquiera, sí. y aunque sea cero sí. kilómetros kilómetro porque lamentablemente son máquinas, y esta, estas máquinas las trabajan y las, las, las arman en serie y no sé, pues de 5.000 a lo mejor esto ellos lo saben por si acaso, o sea no es nuevo para ellos, eh, a lo mejor de 5.000 motos salen dos con falla o tienen por cierto porcentaje de motos que salen falladas a cierto número ¿sí? y lamentablemente sí. La le no tocó una de esas. Cualquiera. Porque yo no me volví a subir a la moto. La moto se apagó, encendió a la hora y media. El tipo de la carretera me decía, pero llévesela, llévesela. No, no, yo la no. No, de grúa hecho, porque ya me pasó. Sí, pues no, y, y, y es que pueden pasar dos cosas. Uno, que eh, ahora si la primera vez no te caíste, ahora sí te caigáis y ahora sí te engañó el accidente. Dos, que eh, caigas la moto más de lo que está. Sí. A esperar, ¿no? Así que con paciencia, paciencia nomás, por el lado, con paciencia y esperar. Y a ver si nos encontramos una ruta por ahí, po. Sí, pues no, de todas formas. Yo... <ríe> Para que salgamos a lucir nuestra sí. con payas. Estoy totalmente abierto a propuestas de, de salida. Sí, ver, oye, y le quiero mandar un beso gigante, gigante, gigante a las chicas de Motoquera chilenas, Yo que son las más bañadas de la vida. He estado leyendo el chat todo el rato ¿Sí? y hace rato que están pidiendo el saludo. Sí. Sí. Obvio, viste, viste, viste, ahí le mandé tu link a las chicas para que te siguieran en YouTube. Que estoy que harto cariño a la Amelia, a la Elia, a la Natia, a la Gigi, a la Katina, a todas las chiquillas, las adoro. Son un siete y día me mandaron unos mensajes increíbles de cumpleaños, nunca me había sentido tan querida en la vida. Son unas mujeres super power, aperradas, bañadoras, es, he aprendido muchísimo con ellas, somos un grupo que nos apañamos mucho, eh, nos apoyamos mucho como mujeres en moto, y también no tan solo somos como en la onda, ay, minas, minas, sino que con todo el mundo, hombre, oh, mujer, todos los que necesiten apoyo, ahí estamos. Así que mi motoquera es chilena, yo estoy con mi polerita, la luzco, porque aparte que es hermosa, así que a tu cariño a las chicas, y pucha pelado te pasaste, y ojalá que eh, lo que a mí me pasó sirva de experiencia para cualquier persona, y chicos, Francisco Verdugo, Track Day, no lo olviden, va a ser lo mejor que les va a pasar en la vida, nadie, nadie termina de aprender arriba de una moto y el Pancho les va a enseñar mucho y les va a ayudar mucho para su seguridad arriba de una moto, porque la moto no solamente sirve para andar a tantos kilómetros por hora y sentirte bacán y el guan más experto de la vida. No, la moto también uno tiene que aprender a estar con seguridad, saber cómo reaccionar, eh, cómo enfrentar situaciones. Así que, chiquillos, un beso grande al Pancho también, Verdugo, que me ha ayudado Caleta, me ha enseñado mucho, y hasta el día de hoy le sigo hinchando, y él siempre y atento de ayudarme en todos eh, mis dudas y mis problemas con las motos. Así que, velado, hartos cariños, muchas gracias. Y aquí tenés otra eh, admiradora más a tu YouTube. <risa> muchas gracias y, y pucha espero haber ayudado a muchas personas con esto y chiquillos aseguren sus motos, no es caro yo le voy a mandar el dato al pelado para que sepan que asegurar una moto no es muy caro eh, tienen que tener en claro lo que van a contratar ser muy inteligentes en la compra de sus productos y si sus productos tienen falla, pélenlo hasta el final hasta el final y a todas las mujeres que se quieran unir y que quieran un apoyo y que quieran no tan solo un apoyo en moto, sino que emocional, estamos en las motoqueras chilenas. Así que, Justo siempre eso, me gustó eso del apoyo emocional. Bueno, sí, nos pues apoyamos mucho. Me voy a infiltrar, voy a colocarme peluca. Y... Te vas a poner peluca y te voy a pintar los labios. Y ahí sí. te voy a prestar una peluca y te pintáis los labios y vas a limpiarla. <risa> voy a decir que afeitarte, sí. No, igual a... Ah, no, cagué. <risa> no, no. De... Tienes que afeitarse el juego. Sí, así que peladito, mándale un saludo a las motoquera chilena que están pidiendo. Dice la Pris, o sea, la Pris dice, dile a la, a la Liz que eh, mande el saludo. No, es que ya no no, es que muy ordinario. Dale nomás, aquí se habla de todo. ¿Ya? Sí. Ya, bueno, va a ser súper ordinario. Chiquillos, perdónenme, pero ese es el mensaje que te doy yo todos los días a mis amadas motoqueras chilenas. De la mañana, o bueno, parte de las mañanas cuando tengo tiempo, le digo chiquilla, las quiero, os amo, os adoro y tulazos y tetazos para todas. Después, fue Sí, lo hago con mucho cariño, perdón, perdón si fue muy ordinaria, pero ese es el saludo especial que le hago a todas y, y terminan, está súper contenta. Así sí, que bueno. a tu cariño mis sí. a mis niñas, sí. Viste si se ponen contentas Sí, parece que como que, pues, como que. Y me imagino en la mañana como les de, debe de, de dar ahí un golpe de, de adrenalina. adrenalina es como, ah, ¡Oh, wow, wow. Sí, es que sabes que yo soy súper, yo soy súper desordenada, insisto. Oye, Cachet, mandaste el saludo y aparecieron todas las demás que nos habían comentado. Sí Sí, Apareció, ¿viste? estoy aquí, ah, te, pegaron el, chat, te pegaron el chat, Y aparecieron todas, todas las que no habían hablado en todo el directo Aparecieron después de que mandaste el saludo Mira la Claudita, la María Eugenia, la Catina, la Fabiola, la Nati, hoy oh, no, la Joana son... Increíble, te juro que son mujeres increíbles Yo estoy totalmente feliz, yo creo que ha sido el grupo que más me ha ayudado a crecer eh, Tanto emocionalmente y, en las motos, porque lo pasamos increíble, increíble cuando salimos en moto, así que hartos cariños para todas mis chanchitas que las quiero muchísimo, mira, de Concepción la Dani. Siento que estoy en un mar de mujeres en el chat, han hablado puras minas, han hablado puras minas, puras minas, Son todas más lindas, están todos los hombres No, las chiquillas son increíbles, oh desaparecen, si las chiqueas no muerden, sacan pedazos, ah no hartas buena onda, hartas buenas vibras que te vaya súper bien en tu canal, ya te dije aquí ya tienes una seguidora, así que yo creo que vaya a tener muchas más del grupo de las motoqueras que te vamos a seguir porque vi tus videos y de verdad que hablas cosas que nos ayudan bastante a nosotros en temas de moto. Y sobre todo que me mandó, me lo mandó el Pancho, así que Panchito Verdugo, rájate con un tag <risa> de Panchito paga la promo. <risa> Panchito paga la promo. Francisco Verdugo, Francisco Verdugo. Falta que pasemos el número de teléfono ahí por debajo. Así. Sí, vamos a pasar sí, pues ya tenés que editarlo y pasar el número de teléfono por debajo. Claro. Ya. ya vos, pelado, te ya. pasaste. Muchísimas gracias. Eh, gracias por la invitación, gracias por escuchar. Altos cariños, que te vaya súper. Y ahí nos vamos a quedar mirándote en el vivo. ¿ya? Sí, Para ya. que no te quede solo. ¡Ah! Y Gracias. sorry se habló mucho, sorry No, tranquilo, si le dijera que ahí tú, si yo estaba acá de, de oyente, el rumpi. Y sabéis si qué te voy a tirar un tema. El... Esto es. Ah. ¡Ah! Yo tomo vino, se a y Ronan. Conmigo no va a pasar pena. Estoy increíble. Ya vos peladito, ya, cuídate. Un abrazo. Súper bien hablando. hartos cariños Igualmente. y que estén muy bien. Estamos Igualmente. en contacto. Besitos. Chao, chao. Chao. ¿Cómo estuvo esa conversa, hermano? Yo me sentí bastante cómodo. De verdad, muchísimas gracias. Martín Quintana ha donado 2.500 pesos. La primera donación de la noche. Buena Martincito, mi rey, mi pana. Vale, rey, vale, rey, de verdad. Muchísimas gracias por eso, donación, Muchísimas gracias por esos 2.500 pesos, perro. Te amo, peladito, y yeah. era. <ríe> gracias, mi rey. Acá en el page, ma, de verdad, rey, de verdad. Muchísimas gracias. Quiero Caleta, quiero mucho. fuerte abrazo a todos. Que tengan un buen fin de semana. O sea, perdón, un buen, una buena semana. Mañana es lunes, que les vaya muy bien en el trabajo. Y los quiero, Caleta. fuerte abrazo y nos vemos. Chao, chao, chao.